Y aclarar algo, yo estuve en el este de la República Dominicana en el fin de semana, pero trabajando. ¿Y hay gente que creen como que yo andaba vacacionando, como que yo soy millonario. No, recuerden que yo pertenezco al staff de la Z101 del gobierno de los sábados y el gobierno de la mañana. Entonces, lamentablemente, digo lamentable porque esta empresa Telenor cada año realizábamos una producción especial desde la Basílica de Huey el 20 y el 21 específicamente, pero por asunto de que todas las actividades religiosas fueron eh, puestas en pausa en el sentido de recibir a los feligreses, a, a las iglesias y en este caso a la Basílica de Huey, no pudimos hacer esa producción. Entonces, eh, eh, tanto don Willy Rodríguez, productor y el propietario eh, don Bienvenido Rodríguez nos invitaron Hacer parte del staff para ir al este a cubrir. Estuvimos haciendo un programa especial eh, desde Vallaibe. Luego nos trasladamos a Igüey. Eh, luego estuvimos en Punta Cana, eh, estuvimos en Miches y estuvimos en todas esas partes del país, bellísimas playas. Vemos imágenes ahí, señor director. Incluso en Miches estuve con el senador que de hecho desde el restaurante, desde el senador eh, de la provincia del Ceibo, el señor, eh, ay se me fue el, el nombre del senador Zorrilla, ahí está el senador Zorrilla, estuve compartiendo con él y todo el staff de la Z101 y un grupo de profesionales, ahí vemos a Rosalía, ahí vemos a don Willy Rodríguez, a Sonia, eh, ahí también vemos al antropólogo, el ingeniero Osiris de León, eh, y un grupo de profesionales que nos acompañó en este programa especial que se transmitió a través de la Z101 y también a través de ZTV y un grupo de redes sociales y de Cotumanabá Televisión que cubre esa parte este eh, de la República Dominicana. Es decir, yo no estaba vacacionando. Ahora, toda la vida, lo dije aquí hace mucho, eh, gracias a Papá Dios me ha tocado eh, tra un trabajo que uno combina el trabajo y el placer, porque si estoy en una playa, cinco días, lo más lógico es que yo me bañe en una playita, ¿verdad muchachos? Eso es lo más lógico. Si hace sol, cinco días por el este, lo más lógico es que yo me bañe en una playita, ¿eh? Es veloz, ¿qué usted cree? Eso es lo más normal. Si usted, claro. está, si usted está en sí. Punta Cana, o está en Valle Ibe, o en Mich, y hay playa, sol y arena, y usted no va a trabajar 24 horas, entonces cualquier cualquier escapadita es válida es válida además claro. quiero agradecer yo decía yo decía el lunes sí el lunes que ojalá que este año nosotros como producción el toque del mediodía <risa> podamos hacer esos programas especiales en distintos puntos del sí, país sí no que lo hemos hecho no lo hemos hecho claro eh, la producción hemos hecho A producción. mí no me ha tocado. Todavía, ah, ¿todavía? tú no. No, no te has tocado, pero hemos hecho producciones. Que quiero ya puntualizar también y agradecer a mi hermano, eh, eh, presidente de Óptica Máxima Visión, el eh, dueño del este, de la Romana. Ahí está nuestro Frank Santana, quien vive en Casa de Campo. ¿Tú ves? Y me invitó a Casa de Campo. ¿Entiendes? Ya ahí tuve un poquito más relax, más tranquilo. Compartiendo con mi hermano Fran Santana de Óptica Máxima Visión. O sea que no crean ni que gente me llamaba que, que si yo estaba vendiendo eh, la, la vacuna del COVID. No, señores, eso es trabajo. Eso es trabajo, pero que no es la primera vez. Nosotros, por ejemplo, que, que, que incluso por el tema del COVID estamos analizando, porque el COVID no está fácil en México, y estamos analizando si nos vamos para hacer el Caribe, que es este fin de semana, eh, el sábado vuela un vuelo charter desde la ciudad de Santiago, ahorita aseguró Luis Reynoso nos va a hablar un poquito de eso, desde la ciudad de Santiago hasta Mazatlán, México eh, se va el equipo de, de las águilas, no, tienen una, una una parada porque es lejos el viaje tiene una parada para reabastecer combustible en el vuelo charter o sea que va a haber una escala antes de llegar a Mazatlán y yo y mi equipo estamos analizando si me voy o me quedo, porque el COVID en México, eh, desde el presidente de la república, eh, Manuel López Obrador, está positivo de COVID, ¿me entiendes? O sea, la cosa está un poquito delicada, que de hecho a todos los peloteros, e incluso eh, a la comitiva encabezada por mi hermano o mi socio, Juan José Rodríguez, quien es que organiza el tour nos vamos, o se van en el caso de, con el equipo de Dominicana. Entonces se le está exigiendo a todos los pasajeros que van en el Tours, a hacerse una prueba de COVID, antes de abordar el avión e incluso el avión del equipo dominicana que va para Mazatlán México, a la serie del Caribe, va a, ir con un, va, va a estar viajando con un equipo de médicos de salud pública para estar evaluando y haciéndole pruebas porque recuerden que hay algunos peloteros que dieron positivo al COVID-19 de las águilas ibaeñas. Entonces es una situación un poco delicada y, y estoy analizando y con eso concluyo para que ustedes entiendan que cuando, por ejemplo, nosotros nos vamos a, a, a cubrir internacionalmente, no es de vacaciones, es de trabajo. Ahora, uno aprovecha y se tira su fotico para que quede de recuerdo, porque no todos los días uno está en Casa de en casa de Campo, en Cascana, ni tampoco en esa zona este del país. Entonces hay que aprovechar esos momentos y, y disfrutarlo, disfrutarlo, ¿por qué no? Pero nada de que eh, me, me inventé o estoy vendiendo la, la vacuna del COVID. Esos son ajes del oficio, yo diría. Ahora sí, vámonos con el tema, antes de irnos a la primera pausa, veloz, de la delincuencia en la República Dominicana. Me preocupa. Tenemos unas imágenes ahí, señor director, eh, incluso tengo imágenes que me hicieron llegar del momento que llegó la policía y que todavía los cuerpos tirados, eh, que ha sido uno de los eh, eventos eh, de la delincuencia y sicario, porque ya aquí se habla de sicario como hablar normal. Eh, de la barbería en San Francisco de Macorís, donde asesinaron a tres personas, incluyendo un menor de edad, y esto ha conternado la sociedad de la República Dominicana. Pero eso es a nivel nacional que está el tema de la delincuencia. Eh, eh, eh, veloz. Mira, honestamente ocurrieron muchísimas cosas fuera de los eventos que mencionaste. A la introducción de este tema también en Boca Chica, en la playa de Boca Chica, ocurrió un atroz hecho, es eh, simplemente por el roce entre dos vehículos y hubo un intercambio de disparos y lamentablemente hay dos personas fallecidas y dos heridas. Es decir que hay una facilidad ahora, pues como para para que la gente se mate, así de simple. Y me sorprende mucho ver cómo, por ejemplo, este fin de semana salió un comunicado de parte de la Policía Nacional diciendo que ellos estaban resolviendo los casos en tiempo récord, en menos de 24 horas. Eso fue colgado... Eh, me parece una imprudencia de parte de la entidad que es pues liderada por Edward Sánchez, que no sé cómo no ha renunciado, cómo no lo han destituido de su puesto, wow. porque definitivamente no, velo, todo no, pero, el engranaje pero, pero, de pero, la policía pero, pero, pérate, está concentrado simplemente en toque de queda, en poner multas, pero, porque déjenme decirles, déjenme decirles que cuando un policía, hay casos hasta en los que a una policía le pone mira, tú tienes que traer 20 multas aquí. a lo que tú quieras, pero le trae una cantidad de 20 multas. Se han visto muchísimos esos casos. Entonces, toda la fuerza de la policía está concentrada exclusivamente en la pandemia, específicamente en el toque de queda. Y no se ve una verdadera política de Estado para manejar esa situación. Bueno, Veloz, Lamentablemente, eh, eh, Veloz, y evidentemente, eh, para responder la pregunta, sí, la violencia está en su máximo auto eh, eh, Excusame que te interrumpa, Veloz, pero realmente tú lo acabas de decir, es un asunto que no es el director de la Policía Nacional, Eduardo Sánchez, el culpable. Es un asunto que, recuerda que la policía está en una situación eh, ya de estrés extrema con el tema del COVID-19, que gracias a Dios hoy anoten, anoten los cambios que ahora hay que decirlo así, anoten los cambios con las medidas del toque de queda, hoy entre en vigencia el nuevo horario de toque de queda, es hasta las 7 de la noche, o sea a las 7 de la noche hay toque de queda con tres horas de, de gracias para transitar, es decir que hoy todas las empresas van a trabajar en horario regular hasta las 6 de la tarde, anoten los cambios a las personas que, que están media desinformada, y los fines de semana también hubo unos cambios importantes. Pero vamos a abrir las líneas, porque me interesaría ver la percepción de, de los dominicanos en los Estados Unidos y también los que están aquí, y también si tenemos ya listo el boletín para hoy. Miren, sí, eh, falleció sí, claro. eh, un destacado comunicador, bueno, yo lo seguía, eh, porque uno aprendía con su sapiencia y su forma de hacer entrevista, el eh, Ralph King, de unos 87 años. 84, 87 años de edad, lamentablemente eh, eh, fruto del COVID-19. También falleció, oigan bien, eh, el secretario, el ministro de Defensa, el doctor Carlos Trujillo, eh, falleció de COVID. Este eh, eh, eh, eh, eh, virus que sin lugar a duda está acabando con el mundo. Ese es el viceministro de Defensa de Colombia y el presidente, bueno, eh, la mano derecha del presidente de Colombia, quien lamentablemente anunció eh, esta, este fallecimiento. O sea que un asunto muy delicado con el tema del COVID. Así que vamos, señor director, y veloz en lo que procesamos las llamadas, eh, con el boletín para el día de hoy. Boletín que lo hacemos porque es el boletín oficial que emite eh, la, la, el Ministerio de, de Salud, el cual nosotros nos reservamos eh, algunas discrepancias porque estamos eh, en contacto día a día, con el pueblo, el país entero. Y sabemos que hay discrepancia con el tema de los casos y del COVID. COVID que, según ya la Organización Mundial de la Salud, enero, enero ha sido el punto más alto en contagios y en muertes con el COVID-19 a nivel planetario, a nivel mundial. Ojo con esto, ¿eh? Superando los meses... De, de enero del 2020 de febrero y de marzo y de abril que fueron los meses más fuertes de la pandemia a nivel global oigan bien este mes de enero a nivel global se han reportado la mayor cantidad de muertes en un mes y de contagio vamos con el boletín veloz veloz se me fue veloz se me fue bueno, tuvimos problemas con Veloz, entonces vamos a abrir las líneas para entonces luego pasar a la primera pausa. Hemos recibido llamadita 809-725-0505. Señor director, póngame el tema de hoy, de esta primera hora, sobre la delincuencia. ¿Cree usted que está fuera de control la delincuencia en República Dominicana? 809 725 0505, 05. hemos recibido llamaditas o tres para entonces irnos a la primera pausa, que no hemos hecho la primera pausa y ya me están escribiendo por aquí.